Nosotros tenemos que llevar esta revolución educativa a toda la Argentina. O sea, no importa en qué lugar, de La Quiaca, Tierra del Fuego, de Mendoza, Entre Ríos, en todos lados, no importa el lugar, todos tienen que tener las mismas posibilidades de educarse en una educación pública de calidad. Queremos que todos los chicos de la Argentina cumplan con el calendario obligatorio, que terminen la primaria sabiendo leer y e escribir que dominen la tecnología, que hoy es la, la alfabetización de nuestros tiempos, que tengan prácticas en ambientes laborales que buen nos están buen resultados nos están dando ¿no? para vincular a la educación con el mercado de trabajo y además que tengan docentes capacitados, motivados y bien pagos. Eso vamos a hacer en cada provincia y en cada municipio.